Hola, otra información. Y vamos a poner un poquito cero, ya saliendo de la política. Eh, como jóvenes tenemos que preocuparnos por nuestra salud. Y creo que la juventud tiene que entender que lo que está pasando ahora es una pandemia mundial. Sobre... Muchas personas, el, creo que fue el sábado, estuve en el supermercado y, y la fila que yo hice, mira, para comprar, fue eterna. Pero para cómo tuve que comprar en dos supermercados, porque en un supermercado no había cosas, tenía que ir en otro. O sea, tuve que hacer doble fila, en dos filas larguísimas. Entonces, la niña mía se durmió, la niña mía se durmió la bebé, porque era tan larga la fila. Pero qué pasa, seguimos con el coronavirus y está a las 12, creo que hubo una rueda de prensa donde el ministro de salud informa que hay 10 casos más. ¿Qué es lo que más me, me trae suspicacia? Que el ministro de salud aclara que esos 10 casos nuevos, Neto, adivina de dónde vienen. ¿De dónde? De Villarriba. Los 10 casos nuevos son de Villarriba. Es que no o sea, los tenemos aquí en, en la provincia de Duarte. No puede ser de otro lado. No, eh, yo lo que quiero saber, ¿cuáles fueron las medidas que hizo salud pública? Que dejó que la señora que se, Ponga la foto de la señora Que la señora Infectara a 10 personas En esa zona Mira, ¿Eh? Eh, me han dicho en las redes sociales Yo he comentado eh, Mucho en contra de eso Y, y lo he politizado como, eh, Dicen que es política Pero cuando un, mini, un ministro De salud pública Comete esos errores Infrahumanos Como dice ¿A quién le vamos a creer? Donde hay una alerta hace más de un mes de esta enfermedad y aquí vienen a cancelar. No han cancelado los vuelos porque tengo un compadre que llegó esta mañana. No, es que los vuelos ¿Qué? que están cancelados son los de Europa. Europa y Asia. Estados Unidos por la Mira, gente. Mira, y pusieron una medida de, de chequear la gente después que Cherry García no y lo, llegado. Y, y, más, gente. y más gente, más personas. Alicia hizo un reporte de una persona. Sí me ha reportado eso si sí tenemos en cuenta, debemos eh, cuidarnos, cuidarnos los niños, cuidar la familia. no Yo lo que estoy viendo es, miren aquí la señora, que esa señora, la, por la indigligencia, tengo entendido porque nos informan ahora que hay 10 positivos, 10 personas positivas, 10 personas con el coronavirus positivo de esa zona. Te, yo espero que nos informen la clínica, cuáles son, así como se informó la primera clínica, se informó la segunda, la, la, la demás clínica que esas personas tuvieron, porque nosotros pusimos un ejemplo aquí que muchas personas me acabó en las redes sociales porque yo estaba burlándome del reportero que cogió el micrófono de ella y fue donde la, la señora del frente, de la vecina. porque ¿Tú te acuerdas, flaco, que, no, que hicimos un...? Y la gente me comió. Pues miren cómo, según me cuentan, una fuente me dice, o como dice Lima me dijeron, tengo aquí WhatsApp, tengo la fuente, que la persona que le pasan el micrófono está en observación quien está en observación, si hay una persona allá arriba que la conoce y puede llamar a desmentir o aclarar eso, porque me mandaron ese mensaje en WhatsApp, diciendo eso, entonces hay una irresponsabilidad. Entonces, es muy posible que esta zona de San Francisco de Macorís se está se, se pueda llegar si no, hay, si no hay una protección. Por eso tenemos que toditos que buscar la forma de llevar eh, eh, la persona de la fuente me escribió ahora, me dijo, "Cuidado se si dice." No, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué pasa? Yo yo protejo la fuente. Entonces, en San Francisco de Macorís, tenemos muchas personas, tenemos que ser conscientes, llevar esto con responsabilidad, lavarnos las manos, buscar todas las cosas que nos está recomendando en mi, eh, salud pública. Pero tenemos que estar claro de algo. ¿Cómo es posible que 10 personas, y no se sabe dónde fueron, eh, en qué clínicas estuvieron, qué medidas están, están tomando? Entonces, esta va a ser la zona, por la provincia de Duarte, que se va a propagar por ahí, por vía Arriba. Entonces, ¿va a ser que Una zona, ahorita lo ponen como, claro, porque ahorita viene. No, y, y porque salió un medio de comunicación, esa noticia, que el ministro lo dice públicamente, ya esa zona ahorita la gente no va a querer ni siquiera ir, neto. Que hay, hay que la ponen en cuarentena va, Ahorita va a tener que ponerla en cuarentena Y la gente como va, va a comenzar le, a pedimos, le pedimos. Y no pe solo eso, persona, perdón no. que te interrumpa Lo mismo que ella dijo en una llamada aquí Puede ser posible que ella tenga miedo También de que hay gente para allá En esa zona que puedan hacerle un daño a ella Porque el ministro está diciéndole Prácticamente que ella fue lo que lo hizo Y eso cree en la persona Que bueno, pues fue la que me infectó un a odio, mí un odio. un odio contra ella le pedimos al presidente de la República, eh, Danilo Medina, si está despierto o si no se le ha apertado. ¿Cómo que está despierto? Neta? No, porque un fracaso así tan grande uno se acuesta a dormir y la depresión le cae. ¿Eh? No, pero estamos hablando de, de lo de salud. Que cancele, que cancele al ministro de salud pública que no sabe dónde está parado. Él está jugando con, con un virus muy peligroso. ¿Eh? Aquí mata la fiebre tifo. ¿Qué será el coronavirus? ¿Eh? Porque estamos más alimentados. ¿Usted cree que el pan de agua con refresco va a matar un virus? No, pero la gente tiene que o cuidarse. O amarillo. Tiene que cuidarse. Y, y es lamentable que sea esta zona tan cercana a, a nosotros, a San Francisco de Macorís, que estén sonando estos 10 casos. No es uno, son 10. Le quiero dar un pésame, aparte de todo, a, a un amigo. ¿Qué pasó? Eh, a Pimentel. <risa> eh, pasa, eh, conformidad. ¿Qué, ¿Qué le pasó a eh? él? Conformidad a su decisión, que, que <risa> se equivocó de decisión. Y ya le vamos a una pausa, vamos a una pausa, flaco. Vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos un invitado especial. Tenemos el que demostró que sí suma, <risa> que sí multiplica y que es serio. Hola oh, a la paz con los dos sabrosos!